Muy buenos días para todos y todas. Un placer tenerlos nuevamente en Bogotá, en Colombia. Agradecerles muchísimo su presencia y sobre todo, algo que es todavía más importante, su conocimiento y compartir el mismo. Doctora Marta Suárez, directora de la Agencia Nacional del Espectro. Doctor Gilles Bernet, director general de la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia. Oliver Hunt, encargado de negocios de la Embajada de Francia en Colombia. Michael O'Reilly, comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, la FCC. Mario Manichewicz, director adjunto de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT. Y a todos y cada uno de los asistentes, por supuesto de los conferencistas y de los amigos de los medios de comunicación. Quiero empezar por agradecerle a ustedes, los asistentes a este séptimo Congreso Internacional de espectro que hasta el 8 de septiembre mantendremos y seremos sede de los tres eventos más importantes a nivel regional en este tema. Esta versión contó con 200 asistentes presenciales y más de 100 personas que estuvieron siguiendo las diferentes conferencias a través de streaming en los diferentes países. Hoy, Además de la clausura del Congreso Internacional de Espectro, estamos esperando la llegada del, Paco, del Papa Francisco y esto es una prueba de que nuestro país evidentemente atraviesa por un buen momento. Hoy somos un país que avanza en el camino de la reconciliación y la sede de un evento tan importante como este y aspectos significativos como representan demuestran que la evolución no solamente es en abandonar el conflicto y enfrentar momentos de paz, sino también de construir colectivamente. El espectro es la materia prima de la industria de las comunicaciones inalámbricas, la introducción de nuevas tecnologías más eficientes, con mayores capacidades, velocidades y servicios, y depende, por supuesto, de la disponibilidad de un recurso escaso, la gestión del espectro promueve la innovación y el crecimiento de la industria. El desarrollo que vivimos a partir de la Cuarta Revolución Industrial la hicimos de la mano de una buena gestión de espectro. La gestión del espectro, entonces, ha sido una de las actividades del sector con mayor éxito a nivel internacional. La ventaja de tener una entidad especializada en espectro, como lo es la ANE, ha sido un avance que se percibe tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y ese ejercicio demuestra que, evidentemente, decisiones futuras, como las que presentaremos próximamente al Congreso de la República y que hacen referencia a la necesidad de que Colombia tenga un órgano independiente y convergente, es la demostración de que la ANE debe ser no solamente promovida, sino también protegida. Tal vez otro de los logros más importantes de la ANE, que no fue mencionado por Marta Suárez, es el proyecto de TVY Spaces, que es el uso de espacios en blancos de televisión en Colombia y que ya es una realidad. La resolución 461 del 2 de agosto de la ANE establece las condiciones para su uso. Con los pilotos realizados se demostró que es posible conectar con Internet, de banda ancha, con esta tecnología, a través de costos muy bajos. El 98% de los municipios en Colombia están conectados a Internet a través de fibra óptica, pero tenemos un reto enormemente grande, como lo tienen muchos países hermanos, ¿Cuál es el de la última milla, y TVY Spaces puede ser una puerta muy interesante para proveer conectividad en dichos sectores, estando la base de datos en, en manos de la ANE. También hay otro logro importante. Hoy, gracias a la resolución 754 del año 2016 de la ANE, es mucho más fácil instalar antenas de móviles para pequeñas celdas conocidas como picoceldas o como microceldas, no sólo para favorecer el despliegue de infraestructura, sino fundamentalmente ...para favorecer a nuestros usuarios que son pieza esencial de la prestación del servicio que nuestra industria requiere. Las decisiones de armonización internacional del uso del espectro dan señales de la, a la industria... ...y es clave para la reducción de costos eh, de los equipos de telecomunicaciones... ...lo que no solamente facilita la masificación de la tecnología, ya que permite que más personas puedan tener acceso a la tecnología sino que adicionalmente generan un acercamiento con el Estado, el, ex, el acceso a la información, a la educación, esparcimiento, entre muchos otros. Como lo hemos visto a lo largo de este Congreso, lo mejor que podemos hacer con el espectro es usarlo. Y esta es la razón por la cual estamos tan comprometidos con la asignación de la banda de 700 que llevará beneficios de 4G a las zonas más apartadas del país. En este Congreso Internacional de Espectro se contó con la participación de reguladores de todo el continente. Es muy grato contar con colegas de Argentina, de Brasil, de México, de Perú, de Honduras, de Uruguay, de Estados Unidos, entre muchos otros. Bienvenidos siempre y gratitud total por haber aceptado una invitación a esta que es su casa. Este día y medio... Hemos tenido expertos internacionales compartiendo no solamente los retos del presente, sino los desafíos del futuro. Agradezco, por, por supuesto, al profesor Misha Döller, quien dio una charla de apertura y nos habló de algo tan interesante, que es el encuentro entre la inteligencia artificial y la quinta generación de las comunicaciones. Y a su vez, el Internet de las habilidades, que comienza a ser un reto no solamente para la salud, para la educación, para el agro, entre muchas otras cosas. O, por ejemplo, el panel que tuvimos sobre tratados internacionales, donde se discutió que, si bien es cierto, cada país debe tener sus propios intereses, también es igualmente cierto que puede haber puntos de unión para beneficiar a los diferentes actores como son la industria, los gobiernos y, el más importante, los ciudadanos, los usuarios. Las tendencias mundiales y los retos que tenemos todos para apropiarnos de las tecnologías de avanzada fueron temas de este Congreso, como la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el Big Data. Nuestro país, por ejemplo, avanza importantemente en la construcción de centros de excelencia, ya los dos primeros con resultados concretos, como es el del Big Data y, por supuesto, el Internet de las cosas. Y próximamente estará funcionando el de Inteligencia Artificial para no solamente habilitar perfiles académicos, sino algo más importante, soluciones prácticas. En fin, este Congreso no solamente es un ejercicio académico, sino se ha consolidado como un espacio internacional de intercambio de las mejores prácticas y del estado del arte de la gestión del espectro. La gestión del espectro es un asunto que trasciende las fronteras, y es por esa razón que la participación de Colombia en los escenarios internacionales, por lo cual hemos ido obteniendo importantes reconocimientos, es básico y esencial. Ya lo mencionó Marta en su intervención. Para Colombia es objeto de gran, pero gran alegría, no solamente los reconocimientos internacionales, sino los retos que tenemos para seguir avanzando. Es en ese eh, mismo sentido que seguiremos trabajando de la mano del sector para promover un uso adecuado, para promover un uso eh, armonizado. Hace unos días, en Andicom, una feria muy valiosa del sector ya no solo de las telecomunicaciones, sino de la industria TI, tuve la fortuna de poder señalar cómo está impactando la transformación digital en nuestro país. Y es por esa razón que la región se convierte en un escenario vital y fundamental para transmitir importantes ejemplos. Desde la ANE, seguiremos trabajando la planeación de espectro a, lo, a largo plazo para seguir impactando positivamente la vida de la gente. Los gobiernos no solamente tienen que pensar en lo urgente, tienen que pensar en lo importante. Los gobiernos no solamente tienen que pensar en los procesos electorales, tienen que pensar en las siguientes generaciones. Y creo yo que esta herramienta que ha venido siendo desarrollada por la ANE, es de tal importancia que merece un nuevo reconocimiento. Para terminar, es muy importante para la evolución mantener el diálogo con nuestros vecinos, con nuestros vecinos de la región, y es por eso que en esta edición del Congreso fue tan importante este nombre, Espectro Sin Fronteras, que demuestra que tenemos unas responsabilidades enormemente grandes, y que hacen referencia a esos retos que no solamente permiten la reconciliación de un país, sino la obligatoriedad de pensar, por supuesto, en esas nuevas oportunidades. Hoy firmaremos un memorando de entendimiento con Francia, país amigo, pero que adicionalmente nos ha dejado mucho y queremos transmitirle también mucho. Hemos trabajado históricamente y hemos construido conjuntamente una relación de apoyo y de reciprocidad que ha sido fundamental en nuestras naciones. Por eso, a la hora de la firma de ese memorando, le deseo muchas, muchos éxitos a quienes tendrán esa responsabilidad. Y también deseo una provechosa semana a la Conferencia Latinoamericana del Espectro y al taller de la uit que vienen a continuación de este Congreso y que son siempre bienvenidos en este país. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá y siempre bienvenidos a esta que es su casa, Bogotá y Colombia. Muchas gracias y buena tarde.